Están preparados gente para nueva reacción de María Becerre que está a nada, a nada de pisar tierra chilena hermanos Y hacer su segundo concierto en Chile hermanos, este 2 de abril Pro... Promocionando gratis hermana y promocionando gratis hermano Eh, si alguien me quiere invitar o, o me quiere llevar ahí, no sé, como prensa, no sé no me quejo, vale. No me quejo porque la plata no está hoy en día, no está, hermano. YouTube no paga, ¿vale? <risa> Hermano, con María Becerra junto a Rafa en el paluza que estuvo en Argentina. ese ¿Se acuerdan cuando dije que yo creí que Rafa era chileno? Porque esta canción, hermano, es la más escuchada en Chile, hermano. Rafa Esta canción se escucha una locura en Chile, hermano. La música una continente de la cordillera, ¡Uh! Palmas, Rafa ¡Uh! Vamos todos bailando, gente ¡Dice! Quiero ver, he sufrido tanto por tu querer mentirosa mentirosa no vuelvas es más no nunca vuelvas más como dice hoy que ahora dueña mi corazón no creo más en tu falso amor mentirosa no todas iguales hermanos mentirosa no no más. Nunca más ¡A mi lado! A chucha, y dije a mi lado. Perdón. ¿Cómo era? Eso, Tú ahí está ahí estás! cuando me decías que yo era solo para ti! ¡Mentías cuando, cuando... me decías que si mi amor me no eras feliz! Uh. No, no, no, no, no Con tus mentiras No, no, no, hermano, es la reacción que más No, no, hermano, es la reacción que más me la ha gustado bien, hermano Para que vean que, amigo Para que vean que la música puede unir Argentina con Chile, hermano Para que vean que la música puede unir, hermano Puede unir países fronteras, hermano La nena mentirosa no es la nena de Argentina, ella uh, no Todas iguales, hermano Todo de María Becerra y de verdad que es maravilloso. Dale, por favor, hermanos. ¿Alguna productora ahí que se con una entrada para el concierto de María, por favor, hermanos? Por favor. Grupo Live, que son los productores. Una entradita, hermano, no sé, donde sea, hermano. Sea entre una, por favor, Rájense una entradita. Todo mi amigo ahí en el grupo le digo que con una entrada para el Benji. Se da de tu hipocresía. Va de dai le le le Y tu le le Amigo, tienen el permiso de que suban esto a sus, a sus historias, hermanos, que suban a la historia. Amigo, por favor, suban a la historia la parte de quien más les gustó de mi reacción. Yo me la vi como nunca, hermano. Ahí si quieren me pueden etiquetar, pero creo que la reacción que más he disfrutado de este año, de lo que va de este año, hermanos, en serio. ¡Lameca! Me cansé yeah. segundo uh, ¡Muchísimas gracias! Un ¡Fuerte aplauso para Rafa! ¡Gracias gente! ¡Gracias María! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Un honor! ¡Chau! Dale, por favor, hermanito Rájense, ven una entradita Productores Grupo Live Grupo Live una entradita. Donde ustedes quieran. Si quieren, puedo quedarme ahí. No sé, por favor. Quiero vivir un concierto de María, por favor, en mi puta vía, por favor. ¿Saben cuánto tengo? Mil pesos, hermano. Que esto es un dólar. No me hermano. Por favor, hermano. Amigos, eh yo creo que la razón que más me encantó más me la disfruté como un niño chico eh, estará mi en instagram en la descripción lo he dicho si quieren subir un pedazo del video a, mi, a la historia subanlo me pueden etiquetar lo voy a resubir de hecho me encantaría que ustedes como que suban a la historia la parte que más les gustó el video y como para ver qué tal si nos reímos todos hermano. no sé cómo que el video lo más probable, no tengo ni idea pero yo me la disfruté como un niño pequeño hermano por favor productoras grupo live por favor hermanito una entrada hermanos una entrada por favor por favor te lo pido <risa> no